Conmigo No hablo porque no me gusta eh, men, Ni ético Cuestiones personales Tratar en el programa Y mira ha pasado de todo Y todo Y yo nunca he tratado este tema Pero ya con esto Estoy obligado para que la gente Conozca Para que la gente conozca Qué maldita mafia hay es que acaba de gobernar este país. Miren lo siguiente. Ahí dice que ellos pagaron 21.500 millones de pesos en un mes y pico. Sin tener sustentación, sin haber estado presupuestado, eso dice que para pago. Y hay alrededor, señores, de más de 200 ingenieros y arquitectos que hace tiempo terminaron obras y se fue el gobierno y lo dejó enganchado. Y cuando yo hablo en términos personales, ¿por qué yo hablo? Porque la esposa mía es arquitecta y se sacó una escuela en Dagua de 66 millones de pesos. Y hace dos años, ese arquitecto entregó esa escuela y le quedaron debiendo 3 millones de pesos. Y se fueron y no se lo pagaron. Y se fueron y no se lo pagaron ni a ella, ni a más de 200 ingenieros y arquitectos. Malditos ladrones. Porque ustedes lo que son es ladrones y mafiosos. ¿Tú sabes los ingenieros que me ha presentado ellas? Que se ganaron obras, que están después de ahorcarse, como dicen. Y esos malditos ladrones derrochando dinero a diestra y siniestra. Y no le pagaron a esos infelices, porque muchos de esos ingenieros que se sacaron obras obra eran verdaderos infelices. Y engañaron a este pueblo a este país. Malditos ladrones. Pero con ustedes hay que hacer algo. Con ustedes hay que hacer algo, malditos ladrones, mafioso. Con ustedes hay que hacer algo, malditos ladrones, mafioso. Una pandilla de mafioso. Tú sabes lo que tú, di que venía a presentar a este país como la gran panacea, estamos rifando obras y es para dejar los coños enganchados, para dejarlo que se ahorquen. Por eso, un arquitecto, en la se dio un tiro en el baño porque lo chantajeaban y no le pagaban y tenía que dar. Esta misma muchacha me ha cortado todas las extorsiones y todos los chantajes para que le diera cuarto a esos malditos ladrones porque esa gente corrompieron el Estado dominicano. Esa gente convirtieron el Estado en un instrumento de mafia, señores. Por eso aquí tiene que pasar algo. Aquí tiene que... Y Miriam Germán, porque ya Luis Abinader no es culpable. Luis Abinader le dijo a Miriam Germán y a Jenny Berenice, ustedes están libres de actuar como ustedes quieran. Estas mujeres tienen un compromiso de llevar hasta las últimas consecuencias las investigaciones sobre este grupo de malditos ladrones. Pero mire, eso es hermano de Danilo Medina, esa gente acabaron ahí esa gente acabaron, salió un reportaje lo que esos tipos hacían en las Fuerzas Armadas señores ellos di que ponían y quitaban general en las Fuerzas Armadas y en la policía y ponían hasta los financieros para estar haciendo negocios malditos ladrones coño, aquí tiene que pasar algo en este país, esto no puede quedar así tú sabes lo que es desembolsar 21 mil millones y a esos ingenieros que se sacaron obra y que tienen dos años y tres que entregaron esa obra y ustedes no pagarle a esa gente porque es una mafia porque tú puedes estar seguro que eso mira pero pero, pero pero pero mira aquí aquí aquí se va a más un rebú de impredecibles consecuencias si, si aquí estos tipos no están presos pronto Aquí tiene que armarse algo si estos tipos no están presos pronto. Por la diablura que esos tipos han hecho. Malditos ladrones, coño. Esos es son ladrones. Aquí no había pasado una cuadrilla de ladrones más grande que esto. Aquí no lo había pasado. Corrompieron todas las instituciones del Estado. Y, y, y, y convirtieron lo que debió ser los organismos de fiscalización... Y de supervisión. Lo corrompieron para que no hicieran nada. Esa cámara de cuentas. Una verdadera porquería. Sabiendo todos los robos. Y todas las irregularidades. Y se hizo de la vista gorda. Esa procuraduría con esa figurita de Jean Alain. Haciéndose cómplice de toda esa vagabundería. Y estos tipos robando. Y estos tipos haciendo diablura. ¿Tú sabes lo que es esa vaina? O sea. Que... Definitivamente, señores, dice José Rijo, mando al consultor jurídico, es un expediente, y donde involucra al Banco de Reserva y al Ministerio de Hacienda, dentro de esa mafia, que se constituyeron en una asociación de malhechores. ¿Tú sabes lo que es? En dos instituciones. Dice que pagaba 21.500 millones de pesos, que no tiene sustento. Cuando se sigue investigando, van a aparecer esas otras instituciones haciendo diablura y ellos poniéndose pensiones, pensionándose, po poniéndose incentivos. Oye, que al administrador de banco de reserva, una pensión de 900 mil pesos y de incentivo, de que por utilidades, que había que darle un 3%, 100 millones de pesos. Y hay una lista Como lo dice aquí Dame veces acento.com Una lista Es más bueno Mira lo que dice acento.com Más derroche en el banco de reserva Que la canción de Manuel Jiménez De tanto derroche pero, pero, eso, pero eso no puede quedar así Eso no puede quedar así Aquí este pueblo tiene que estar Aquí este Míralo aquí Míralo aquí Lo que dice acento.com más derroche que la canción de Manuel Jiménez. Míralo ahí, los lo 21 mil millones. Pero ahí habla del Banco de Reserva también y de toda la diablura que esa gente se han hecho. Oye, es una mafia que asaltó el Estado Dominicano. Que asaltó el Estado Dominicano. Y lo ha desmembrado. Lo ha desmembrado, señores. Y yo lo decía, hoy Luis Abinader habló de que todas las instituciones tienen que hacer auditoría. Todas. Porque usted puede estar seguro que en todas las instituciones hay un marco. Usted puede estar segura que en todas las instituciones hay mil diabluras y un gobierno que se precie de serio no puede iniciar una labor. Con todas esas hablura que le han dejado a estos tipos. Este pueblo va a estar alerta. Este pueblo va a estar alerta. Porque este pueblo. No puede. Buena tarde, buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes Omar. Buenas. ¿Cómo está usted? Estamos bien hermano. ¿Y usted? Bien bien gracias. Un placer. Eh, muy atinado su comentario. Pero permítame agregarle a eso. No es solo... Hacer auditoría, sino sí, que si encuentran irregularidades, los culpables paguen, porque de nada vale hacer la auditoría y que queden sueltos, como perro, por su casa. Si sí, eso es así, eso es así, eso es así. Qué, qué barbaridad. Eh, eh, mira, uno, uno se indigna. Sí, eh, sí, en Costilla hay toque de queda, igual que en toda la ciudad, igualito que como está aquí. Ellos quisieron hacer algo especial, pero eh, hay toque de queda. A una amiga televidente que me hace la pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. ¿Cómo te ustedes? Bien, gracias. Un placer. Julio César de Pimentel. Adelante, Julio César. Omar. Mira. Y sin embargo, a la Policía Nacional lo pensionan con tiempo 9 pesos, 32 años con 10 mil pesos mal un oficial de la policía, mira donde está el abuso, mira Omar, donde está el abuso 32 años la policía con 10 mil pesos, mal ni me dan seguro ni nada, nada, mira, mira, un policía gana nueve mil seiscientos pesos, man. eso da pena, Omar. Es para da la pena, claque, man. ellos nada más le aumentan Julio César las la claque, los peledeistas nada más pensaron en su dirigente, en la claque, el Estado era para ellos. Vamos a ver aquí, buena tarde. Buena, buena. Bueno, no habló. Si no habla, es para afuera que van, como dice el refrán. Claro, porque si no habla. Vamos. Bueno, vamos a felicitar a este niño eh, eh, eh, que está de cumpleaños hoy. Vamos a ver ahí. Eh, eh, eh, hay música para el cumpleaños Bueno, de todas maneras Felicidades a este niño De parte de su madre Ahí está Vamos con Franklin Mieses. Buenas tardes Lo voy a poner ahora Buenas Franklin, lo voy a poner de nuevo Omar, la situación es que si tú sales a protestar eh, A favor de que de, me de, eh, eh, devuelvan el dinero A favor de la policía lo primero que le dan piña bueno, Son esos policías y Ese es el lío, que si ellos se unieran a protestar, porque están pasando toda la vida y una noche. Coño, que tomen conciencia. que Aquí se hace una marca a favor de ellos, ellos le dan bombazo a uno, yo no entiendo esta vaina, que la pasó que yo iba a pasar toda, Gracias, cuídate mucho, te quiero mucho. Igualmente, Franklin, gracias, hermano, gracias.